El clan Ford, la puja por la herencia de Ricardo. La guerra que se desató en la familia chocolatera desde que Ricardo falleció es minuciosa y no da tregua. Los hermanos del excéntrico miembro del clan, Eduardo y Jorge, viven una batalla diaria y puntillosa para ver quién tiene el control total de la empresa. Están en cada detalle para ver quién gana más centímetros en la carrera por el poder. En el medio quedaron los mellizos. Felipe quiere empezar con negocios inmobiliarios. ¿Pero cuál será el rol de Martita en todo esto? Eduardo de un lado, Jorge del otro, que es el hermano. ¿Y Jorge a quién tiene como aliado? A su propio hijo Tomás. Sí. Tomás hoy es una persona con mucha fuerza dentro de la fábrica de los Ford. Me recomendaría que se dediquen a estudiar. Perfecto. Perfecto. Solo bueno, estudiar, no, solo no, estudiar. No, no, estudiar. No, no, es un ambiente hostil. Una empresa y además del ruro, de Fabril, ¿no? Es un lugar... Triste, no, se va a trabajar. ¿Cómo es tu relación con la plata? Como dice dicho, Ricky, me gusta gastarla. Me gusta gastarla. Pero me gusta generarla también. Jorge, que es hermano de Eduardo, no se pueden ver. No se pueden ver. Entonces Tomás viene a defender los derechos de su padre. Y él conoce a su tío, conoce los manejos que tenía Eduardo con él como sobrino cuando era pequeño. Ajá. Por eso le quiere hacer abrir los ojos a Felipe... Para decirle, mira que el tío no es tan bueno. Para decirle, mira que el tío no es tan bueno. Según Tomás Ford, sí, Eduardo For lo tiene cooptado, cooptado ah. a Felipe Ford. Inducir, manipular ya es bajo. Pero esto es violencia. Cooptar el teléfono de un chico por la fuerza. Para negarle el acceso a la información pertinente a sus intereses es una actitud cuasi delictiva. Es una actitud cuasi delictiva. Estos chicos determinan la mayoría accionaria de la empresa. ¿Qué significa con que Felipe o Marta le den la parte de ellos, que la den a Eduardo o a Jorge? Eso es claro, la balanza. Claro, y si, aunque tenga el poder del manejo de la empresa, Eduardo, si la mayoría la tiene Jorge o Tomás... Listo. ¿Listo? Bien, y la gran noticia es que en este caso Felipe y Martita hacen su primer movimiento sí. ¿no? en, en representación de, de, de, lo que, de sus intereses. Van a Alemania a... a esta feria importante. A, a feria que va a ¿Sí? tener a los más importantes hombres de la industria chocolatera. Sí. Eduardo sabemos que es el que pisa fuerte. Sí. El que quiere ganar el terreno que quizás dejó Ricardo Ford. Apareció Felipe y atención, aparece en escena Martita uh -huh. Martita, te digo que pisa más fuerte que... Martita, qué lindo Martita, toda la familia ¿Van para Alemania chicos? Sí, sí. A cumplir el sueño de lo que realmente quieren hacer A trabajar <risa> <risa> Había que trabajar Sí sí. el día de trabajador. un saludo a todos Feli, Feli, pará, a... permiso, permiso, permiso eh. A ver Feli si me agarras un poquito acá Feli, bueno, ¿cómo andas? Todo no. bien, todo no, tranquilo ¿Qué significa, Felipe, este momento para vos haciéndote cargo de todo lo que es la empresa? No me hago cargo de toda la empresa, me hago cargo de un eh, 15%, pero bueno, es, eh, nada, voy con la familia. Hay que hacerlo valer. Allá está Eduardo y también está Tomás. Está Tomás ya, ya. Yo todavía no sabía, pero estamos yendo a ¿Cambiaste la cara? ¿Eso es bueno, no, no, bueno, bueno, bueno, No, no, es bueno, bueno, bueno. Porque viajábamos juntos, por eso pensé que viajábamos juntos con él. Bueno, pero lo importante es que vos ahora tomás decisiones y este marroc gigante... Es el macro de la polémica. A ver, no es lo mismo tomar decisiones que agarrar y, bueno, tirar una idea y que todo el, en conjunto, eh, tomar una decisión ya en conjunto, en grande. ¿Qué es lo más difícil de este liderazgo que estás teniendo ahora? Porque tenés presiones. No, mucho, nada. No, no hay presiones, es hablar, como todo. como no bueno, Martu. ¿Martú decide más que vos, también. Martu, Martita. Marta tiene más peso. ¿no? ¿A vos tenés más peso? ¿Decidís más? Eh, um, sí, a ver, trato de, de estar presente, sí. Tu viejo, si estaría viendo este momento, ¿cómo estaría ahora? Dándose cuenta que ustedes ya son personas adultas, ¿no? Sí, yo creo igual que le, le, chuparía, le seguiría chupando igual fábrica. ¿Sí, es muy bueno. Nosotros no tenemos que hacer cargo. ¿Te gusta hacerte cargo? Es decir, tomar esta decisión de estar ahí. Me encanta, dices. Me encanta. Eh, sí, sí, me encanta. ¿Quién la tiene más clara en este momento? Eduardo, ustedes... Tomás... Ah, yo no voy a señalar. No yo, yo no soy tan maleducada como el resto... Yo no soy tan maleducada como el resto... Uh, ¿pero quién es mal Tomás... No sé. <risa> Cuando hablas de Tomás en realidad estás hablando de Jorge, o sea, es lo que quería explicar ayer. Sí. Es lo que yo decía, Jorge representado por Tomás. Sí. Que es que no es, no es representado, Jorge se representa solo, Tomás es el hijo que trabaja en la fábrica también. O sea, está Eduardo, que es 73, nosotros dos que es 33, bueno, 30 en realidad, y eh, Jorge, que también el hijo trabaja para Jorge en realidad, Tomás trabaja para Jorge, que es 173. Eduardo y Jorge se pueden ver? Eh, sí, obvio, si meca me los dos. Llevan bien. Sí, se eh, llevan bien. O sea, hay, hay, hay. Siempre hay roces, como todo. Capaz eh, uno opina sí, esto, el uh, otro opina uh, aquello Se um, conviven. conviven <ríe> y le tapaste la boca a tu hermano, hablaste sí, con sí, el cuerpo. Sí, muy sí. Bien. Pero bueno, la herencia está todo bien. ¿tú sí. sí, sí. Está en buenas manos. buenas manos, hermano. Está en buenas manos. La mano de dos. En buenas manos. Viajamos a Alemania. Viajamos sí, a Alemania. Sí. Perfecto, chicos. Bueno, éxito con el chocolate. Gracias. Dale, gracias por el tiempo sí. y este, Gracias. Nos vemos.